Hola, estamos afuera del Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai. Es como nuestra una de nuestras últimas cosas que vamos a hacer en China y en Shanghai. Así que igual tenemos poco tiempo Pero igual queríamos venir porque miren, es espectacular Tiene dos cines IMAX, tiene un montón de cosas El problema es que no tenemos idea dónde entrar Debe ser uno de los extremos, pero ni idea Pero para que vean el lo bacán que es, y está como afuera de un parque donde para variar a los niños y skateboard y, y cosas. Pero el sector es muy, muy bacán. Así que nos vamos a entrar en el Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai. Aunque primero tenemos que averiguar cómo chacho entrar. Ya. Yeah.